les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración y hoy les vengo a hablar a los que se encuentran en el programa del MPPO, Remain in Mexico como se conoce en la calle, de quién estamos hablando, estamos hablando de los que llegan a la frontera de los Estados Unidos con México y insisten en pedir asilo político y los pasan adentro por unos días, unas horas y los devuelven a México. Como ustedes saben, estas personas muchas veces tienen que esperar meses para su primera vista en corte y cuando van a su primera corte los devuelven a México para que aún esperen meses más. Cuando venimos a ver, hay posibilidad de que una persona esté esperando hasta un año, un año, para que él o ella presente el juicio sobre su asilo político en la frontera de México con Estados Unidos. Hoy les vengo con tremendas noticias. ¿Qué son estas noticias? mi oficina acaba de obtener un parol para un cubano en la frontera que en su primera vista con la corte cuando íbamos a presentar sus argumentos el de por qué él merecía quedarse acá en el país esto fuimos ofrecido una reconsideración sobre el punto de tener miedo de volver a méxico en este programa uno tiene dos posibilidades y yo sé que muchos de ustedes desconocen ella. Obviamente, cuando llegas a la frontera y insistes en el asilo, el asilo que usted está pidiendo es porque usted dice que usted tiene temor de volver a su país, pero hay otro miedo que se puede establecer y ese miedo es para volver a México. ¿Por qué México? Porque sabemos que en México están sucediendo cosas lamentables. Hay atraques, asaltos, asesinatos, hay todas cosas pasando en México. Solo tenemos que mirar lo que pasó hace unos días atrás a una familia mormona de entender el peligro que vive hoy día esa frontera con Estados Unidos. Cuando uno va a su visita, inclusive la primera vez que se encuentran con oficiales americanos, ustedes tienen y van a ser obligatoriamente ofrecidos demostrar que tienen temor de volver a México. Si ustedes pueden establecer esto, y no solamente es limitado al miedo, si usted tiene alguna enfermedad, si usted tiene niños pequeños, si usted eh, tiene una situación en la cual hay un embarazo en el momento, algo por el estilo, todos ustedes son candidatos para establecer que no pueden volver a México. Y al, al establecerla se van a poder quedar de una, en Estados Unidos les van a dar un parol o libertad bajo de palabra o libertad con fianza y llegan entonces a sus seres acá en Estados Unidos. De nuevo, esto es algo que se puede hacer directamente en primera vista con inmigración y eso fue lo que nosotros logramos acá en mi oficina hace... Unos días nada más. En estos días que viene van a conocer a mi clienta y van a escuchar de sus propias palabras lo que acaba de suceder. Cuando uno es devuelto a México, para que uno vuelve y presenta en su primera corte los argumentos por escrito de su asilo político, tienes una nueva oportunidad de también establecer el temor de volver a México. Esto es importante porque los meses que uno lleva en México puede ser de que haya ocurrido algún atraque, algún asalto, algún robo, algo que no existía en la primera vista con ellos cuando uno lo pasaron para adentro, los entrevistaron y los devolvieron a México a esperar su primera corte. Eso tienes dos oportunidades y hasta inclusive cuando vuelves por segunda vez a la corte y a la tercera Puede haber ocurrido otras cosas y tienes tres oportunidades en total de establecer no solamente el temor de volver, de volver a su país, sino volver a México. Yo sé que muchos de ustedes desconocían de esto. Si no les están dando esta oportunidad de establecer su temor de volver a México, contáctenos. Es más, nosotros estamos con nuestras tropas, nuestros abogados, en México en este momento, preparando ustedes para sus entrevistas en la frontera. Este es el momento de buscar a alguien que sepa de verdad que hay que ser esa frontera. No pierden esta oportunidad o oportunidades. El que no se busca un buen abogado lo va a lamentar por el resto de su vida. Nosotros queremos ser sus abogados. Me despido de ustedes en este momento, Eduardo Soto, los quiero mucho. Pronto nos veremos.